estilo de estilo 90. Ah, está se me está muy separado. <risa> eh, okay. ah, sí, What? <risa> En términos de belleza <risa> En términos de belleza eh, Marino o... Comisaba, se me olvidó Comisaba Una ¿eh? vez <risa> Me <concuerdo. risa>